Bota oye odio pasó. cuando ponen ese cartel de, de actualizar porque te tienes que estar le, esperando un rato a mí ya, a, a mí ya se me actualizó por fin ¿Qué, ¿Qué le actualizó a, a mí mis... ah, y, por, y por qué el José bot qué no pantalla la está caja este. sa, bot bot bot No, el, el, bot, bot, bot, el bot, señor, bot bot bot bot bot bot bot bot Vamos a... vamos a un Wilmot Acabamos de jugar en el mío Algunos... Y no podemos ir a otro Sí. No Madre, ¿Quieres ir a un Wilmot? No Bueno. no Y sí, el Paulo, el Paulo no me gusta porque su mapa no está, no está muy bien, muy bien. cerrado, se ve el espacio, así que no lo voy a contar como, como un, un, un, un mapa. ¿quieres quiere jugar, de... ¿quiere jugar construir construir tu barco? ¿Qué? ¿Quieres, quieres jugar? Con, construye un barco. No te escucho. Salí escribiendo mis pantallas. Que si quieres jugar. Nadie, José, nadie. Que si quieres. A ver, que si quieres tú jugar, construye un barco. ¿No? no. Let me try. Hey yo, what the eso sí, recontra es, que aburrido. No quita esa no, no. música, si pone esa música no te no voy a oír, no voy a oír ir que está diciendo Paulo. Que eh, si eso porque cuenta. mis audífonos están. están... Dice que ya, si ya, vas ya. a meter a ese juego de los bar...